Estamos aquí en el Ministerio de Trabajo, eh, como no podría ser de otra manera, para denunciar eh, que increíblemente han ocurrido varias muertes de trabajadoras y trabajadores en este último mes, todo por no cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se aprobó en 1995. Como sabéis, falleció un compañero de limpieza viaria en el lote 5, y también ha habido otro compañero del lote 2, tuvo que estar ingresado en la UCI, entubado y tal, entonces entendemos que el protocolo que se ha firmado ahora actualmente hemos visto que no es válido. El protocolo lo pone a trabajar de 15 a 12 de la noche y en esos horarios pues todavía sigue haciendo calor y entendemos. ...que no es, no es bueno tener ese horario. Es necesario que se entienda que los lugares de trabajo... ...no solamente son espacios cerrados... ...hay muchísimas profesiones, muchísimos sectores... ...que están trabajando al exterior... ...con, con lluvia, con nieve, con, con calor extremo. No son muertes, son asesinatos. Hemos puesto una inspección de trabajo... ...para que cambien también la ropa... ...porque la ropa, quieras que no, da mucho calor... ...y eso pues había que cambiarlo. Y es indignante que los, los poderes políticos hayan dado la respuesta que han dado. Tenemos al alcalde de Madrid que directamente ha dicho... ...que es que la responsabilidad de otra empresa... ...que era una contrata del Ayuntamiento de Madrid. Si se ha producido algún tipo de, la, de vulneración... ...de la normativa de prevención de riesgos laborales... ...quien tiene la competencia para poder determinar... ...si se ha producido esa vulneración es la inspección de trabajo. Nos parece el colmo del cinismo de tirar balones fuera... ...de intentar concienciar... No sabemos de la gente, de que, de que sí, te tienes que morir, puedes morirte en el trabajo, es una cosa natural. No, no es natural. Tenemos una ley que protege la vida y la salud de las trabajadoras y trabajadores y, exigimos, y hemos venido aquí a exigir que se cumpla escrupulosamente. Nosotros ya le hemos hecho un escrito a las empresas donde CGTN tenemos representación para que esto lo cambien ...y todavía estamos esperando de que nos digan algo... ...es importante también que todas estas denuncias... ...que se hayan metido ahora mismo en inspección... ...con respecto a todos estos incumplimientos de la normativa... ...que por favor que se traten con toda la celeridad posible... ...y con el máximo respeto posible... ...porque lo que no tenemos que permitir los trabajadores... ...es ninguna muerte más... ...una cosa es trabajar y otra cosa es tener que morir en el trabajo...